Bienvenidos nuevamente a este espacio de Razón Pública al Aire, el espacio audiovisual de la revista digital Razón Pública, que está cumpliendo ya 15 años. Hemos estado abordando temas de la coyuntura nacional, pero en esta oportunidad vamos a entrar en un tema que afecta es a la humanidad, que interesa a la humanidad, y es la inteligencia artificial y en particular una de sus herramientas que ha tomado auge mediático en los últimos días y es el chat GPT. Por esa razón, tenemos a dos especialistas que han escrito recientemente en Razón Pública, porque nos van a ayudar a entender muchas cosas, cosas que la propia inteligencia artificial no nos ayudaría a entender. Vamos a acudir aquí a estas inteligencias humanas para que nos ayuden a entender eso, que aparentemente es un monstruo que nos está asustando. Y también estará, por supuesto, Hernando Gómez día, director de Razón Pública. Nos acompaña hoy eh, Lucía Camacho, ella es abogada de la Universidad de Gran Colombia, especialista en política pública del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y máster en Derechos Humanos del Global Campus de Human Rights. Sus temas de interés e investigación son inteligencia artificial, protección de datos, justicia digital y libertad de expresión en Internet. Y Santiago Villegas Ceballos, que es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en marketing digital de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign y máster en innovación social del learning by Helping. Además es bibliotecario 4.0 y consultor en transformación digital para la cultura. Y siempre que abordamos estos temas que eh, van llegando cada vez a más público, les pido a los invitados, entremos y comencemos por el lado de las definiciones si podríamos o no definir una inteligencia artificial lucía bienvenida Mil gracias eh, darío y hernando por este espacio bien vayamos a tu pregunta en, ten, cómo definir la inteligencia artificial yo creo que esta es una tarea difícil eh, de hecho la unión europea recientemente en las discusiones sobre la regulación de la inteligencia artificial para Europa ha recopilado casi más de una veintena de definiciones, ha elaborado la propia porque desde luego quieren contextualizar lo que la tecnología significa para la comunidad europea. Yo creo que hay que tratar de entender la importancia de estos ejercicios y en tanto que vamos a hablar de chat GPT, tratar de aterrizar lo que es la inteligencia artificial especialmente aplicado a los chats de producción de textos no muy bien eh, creo que partamos por ahí por, y ahí. El Exacto. por ahí vamos vamos de, de esto de lo general a lo a lo particular y mientras tanto le voy pidiendo Hernando, muy buen día a ver si eh, ya ha entendido lo que se puede definir como inteligencia artificial seguramente que sí por supuesto buenas es muy grato estar en esta conversación que es mucho más importante que las noticias de Colombia y, y afecta mucho más a nuestra audiencia que todas las noticias de Colombia. Y eso es muy importante, porque antes de ser colombianos somos parte de la humanidad. Y la inteligencia artificial es asombrosa y es una revolución de enormes proporciones. Yo creo que aun cuando tenemos mucha incertidumbre en el mundo, la inteligencia artificial es una cosa sin con muy pocos parangones en la historia, ¿no? Lo comparan con la invención de la escritura, con la revolución científica. Estamos hablando de cosas de muy grandes proporciones que van a afectar y están afectando la vida de la gente que nos está oyendo, ya la está afectando y cada vez más. Ahora, en efecto, la, la, la inteligencia artificial, pues es una discusión muy vieja, muy compleja, con muy distintas eh, interpretaciones filosóficas, psicológicas, informáticas, donde como dice bien Lucía, pues hay más de 60 o 70 o un centenar de definiciones. Ahora, pensando concretamente en el ChatGPT GPT, yo creo que una definición posible que les propongo, yo no soy experto en eso, pero es una definición posible, es decir, el, el chat GPT es simplemente una máquina de predecir el lenguaje. Es la manera, a mi manera de ver, más sencilla de entenderla. El GPT es una máquina que agarra una enorme cantidad de frases escritas, por ejemplo, en español, prácticamente todo lo que hay en la red, y toma y predice cuál es la palabra siguiente más probable. Entonces, es completamente un algoritmo que no tiene nada de misterioso, aquí no hay que haya ninguna influencia de seres extraterrestres, es perfectamente comprensible, sí, sí, ¿sí? toma muchas frases, libros, contextos, y toma una palabra y dice cuál es la probable, palabra más probable que sale. Yo creo que esa es la explicación simple del chat GPT. Ahora vamos a ver lo que hace con esa simplísima definición. Muy bien, eh, pues Lucía, yo creo que es importante, además de esta explicación que ya, Hernando, que ya nos ha llevado al chat GPT directamente, explicarlo a través de las diferencias. ¿Qué no es? comparado, por ejemplo, con los buscadores de contenidos, con un tipo Google? Bien, esa es una pregunta muy importante para tratar de despejar dudas. Los buscadores nos permiten hacer una curaduría de la información que está en línea. Hacemos una búsqueda como dónde está el restaurante más antiguo de la carrera séptima en, en Bogotá. Introducimos la búsqueda y Google hace una curaduría en términos de relevancia, también prioriza los contenidos que han sido publicitados y nos muestra los enlaces a los que ingresar que tienen relevancia con las palabras de búsqueda que ingresamos en el buscador. En cambio, ChatGPT lo que hace es producir texto, predecirlo a partir de la base de datos con la que el sistema fue entrenado. ¿Bien? La base de datos es más o menos, por decirlo de alguna manera, una suerte de pantallazo de internet muy pequeñito en donde la información con la que cuenta el sistema es de lo que había en internet hasta el 2021 aproximadamente. Entonces, la búsqueda o las consultas que podemos hacer en ChatGPT producen resultados a partir de la predicción de texto y estos resultados tienen coherencia gramatical, sintáctica, y creo que eso es lo que genera mayor entusiasmo por los resultados que nos da. Eh, Lucía tiene unos ejemplos que además están publicados en el artículo de Razón Pública de utilización del chat GPT por parte de jueces en Colombia, y eso lo vamos a ver más adelante, porque estamos precisamente tratando de mejorar esta comunicación. Quiero decirles, eh, nuestros invitados, uno está en Pereira y el otro está, y ella, Lucía, está en Buenos Aires, así que estamos aquí también haciendo el esfuerzo tecnológico. Entonces, vamos de una vez, vamos de una vez, Lucía, ¿qué fue lo que pasó en Cartagena y en Santa Marta con estos jueces que acudieron a esa herramienta de inteligencia artificial? Bien, yo arrancaría antes de hablar de los casos por mencionar lo interesante que es como una tecnología que se libera para el público fue tan rápidamente apropiada ¿no? desde personas en todas las esferas y geografías del ámbito global. Estos dos jueces, en particular uno en Cartagena y uno en Santa Marta, hicieron uso de la herramienta con propósitos más o menos similares. En el caso de Cartagena, un juez le pregunta al chat GPT, si puede o no eximir a un menor de edad del copago para una prestación en salud. Lo que hace el chat GPT es responder sobre la posibilidad de eximir efectivamente a este menor de edad. El juez copia, extrae esa respuesta y la pone en su sentencia y publica la sentencia habiendo hecho uso de la herramienta y así lo advierte en ese escrito, en ese fallo. Luego, en, la, en, en el proceso que se decidió en Santa Marta, fue un caso muy distinto. Una sentencia en la justicia administrativa, en donde se decide sobre la convocatoria de una audiencia, que además tiene lugar en el metaverso, y se le pregunta al chat GPT por parte de la jueza cuáles son las mejores herramientas para autenticar la identidad de las partes. Es decir, cómo se asegura la jueza que quienes entran al metaverso son en verdad quienes dicen ser. Y ChatGPT explica a la jueza cómo a llevar a cabo ese proceso de verificación de la identidad en términos procesales. Ambos jueces extraen de la herramienta el texto producido por ChatGPT. Yo creo que tiene... Implicancias muy importantes que podemos analizar más adelante, pero quisiera mencionar que el uso de esta herramienta ya también fue empleada por jueces en Perú, en México, seguramente se va a seguir extendiendo en el ámbito judicial internacional y va a ser muy interesante los análisis que puedan surgir sobre cómo se usan y cuál es su alcance en términos de producción de fallos. Y como hablábamos con Lucía, estos dos jueces hicieron explícito el uso de la herramienta. Puede haber muchísimos más que lo han, hayan hecho ya o que entre ese momento y ahora lo estén haciendo. Ahora, Santiago, en el campo de, de la cultura, que es eh, también de lo que tanto se está hablando, es en la lectura y en la escritura por uno que podría llegar a ser esa herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué tanto puede hacer? Bueno, como, como bien lo mencionaban, eh, es básicamente un modelo estadístico, un modelo probabilístico. Entonces, eh, intenta imitar la creación del lenguaje que llevamos haciendo durante cientos y miles de años en libros y en textos escritos los humanos. Yo lo defino en el artículo como un borracho buen conversador en un bar, porque resulta que el borracho probablemente te esté diciendo mentiras, pero te mantiene pegado a la conversación, ¿cierto? Es convincente, entonces eh, ahí es donde está la diferencia en, en, en palabras, en pocas palabras entre un buscador y un modelo de creación de lenguaje, un modelo de creación de lenguaje quiere mantenerte en la conversación espera que te convenzan sus respuestas, pero no es necesariamente una respuesta fáctica entonces cuando hablamos de creación literaria, que es un área dentro de esta creación de texto ya empezamos a, a a, a integrar asuntos como lo emocional, como lo empático, como eh, lo que va más allá de la generación probabilística de palabras. Y eso nos lleva a la pregunta de, ¿está la inteligencia artificial preparada para imitar las emociones? La respuesta corta es, ya está emulando emociones eh, y ya lo están emulando en otras máquinas. Sobre todo cuando tú le dices a ChatGPT que escriba un poema como si fuera Gabriela Mistral, para hacer aquí un, un énfasis en, en la Argentina, o como si fuera Alfonsina Storni, eh, es muy probable que copie algunas variaciones eh, literarias que asemejan esas emociones que transmitían ambas poetisas pero no llega a ser eh, una productora, una creadora autónoma todavía. Y hay que decir y hacer mucho énfasis en sí. todavía. Pero yo me quiero eh, pegar de la, el ejemplo del borracho convincente y es dos cosas. El borracho puede caer en la mentira tarde o temprano, pero el borracho también te va a decir que te quiere. Entonces, eh, eh, ¿estas dos cosas pueden pasar también con la herramienta? Están pasando. De hecho, una de las primeras eh, usos de un modelo de lenguaje masivo que es como los llamamos el Large Language Model en, en español se traduce como un gran modelo de lenguaje, un modelo de lenguaje masivo fue crear unos compañeros artificiales hay una startup, un emprendimiento americano que lo que hizo fue lanzar un amigo que uno lleva en su celular y empezó a ver que la gente se estaba enamorando de estos amigos y de estas amigas y quiero regresar con, con Lucía a Buenos Aires para que nos deja preocupados el tema de los jueces y de la aplicación de esta herramienta de inteligencia artificial en la justicia. Seguramente Hernando también estará pensando en esto. Es qué hacer ahí frente a eso, porque no hay en realidad quien diga que no se puede hacer, salvo tal vez la misma ética, la moral de los jueces en este momento. Bien, yo creo que hay que reconocer el papel que tiene el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, por ejemplo, para regular el uso de las tecnologías digitales por parte de los jueces, así como el de liderar los procesos de transformación en la justicia, y quizá este sea otro motivo más por el cual tomar esta conversación entre las manos y empezar a generar políticas en serio. Creo que las preocupaciones más relevantes que emergen a partir de los casos de Santa Marta y Cartagena, al menos creo yo que tienen que ver con la posible, eh, el posible deterioro de la calidad de los fallos y el relajamiento de actividades sensibles en el proceso de administración de justicia. No creo que el riesgo prioritario, al menos ahora, sea el de reemplazo o sustitución de jueces y juezas. De eso estamos muy lejos, debido al estado del arte tecnológico. Pero sí creo que el uso de esta herramienta, al menos el uso irreflexivo, en donde se confía excesivamente en los resultados y se critica o se escruta muy poco el texto en jerga, en jerga jurídica, pero que tiene carencias a nivel técnico, lógico y jurídico, creo que nos lleva a reflexionar sobre nuevamente la posibilidad de que actividades tan sensibles como la investigación para la producción de los fallos o los de contrastación de argumentos y normativa o doctrina, y los de producción de los fallos se vean sensiblemente afectados en su calidad. Y luego, que impacte en sí mismo en la producción de sentencias que deben estar, digamos, reflejar valores democráticos que hemos acordado previamente y deberes y derechos como los de debido proceso, legalidad. Necesitamos una justicia que no nos diga que está fallando en razón de lo que ChatGPT le dice que dijo la corte sino en razón de lo que dicen las normas en relación con un caso concreto, ¿verdad? Yo creo que eso, el uso de esta herramienta es propicia para generar discusiones sobre cuál es la justicia que queremos y es lo que debemos generar ahora, ¿no? esos espacios de discusión. Pues Hernando, evidentemente ya no estamos solamente en si nos van a a engañar con un texto de Gabriela Mistrado o de Alfonsina Storni, como decía hace un momento Santiago, o de un ensayo eh, de cualquier científico, lo que sea, sino que también el riesgo de que se tomen decisiones judiciales y otro tipo de decisiones con esta herramienta. Yo creo que es fascinante y por, por eso creo que todos estamos de acuerdo. Este es uno de los derechos más importantes en la historia de la especie humana. Yo realmente lo veo así. Porque esto está apenas empezando. La inteligencia artificial puede tener 20 años y el chat GPT tiene que 3 meses o 4 meses. Esto está apenas empezando. Entonces, la conversación que tenemos ahora, digamos la humanidad, está, estamos asustados. Estamos asustados porque esta tecnología es distinta de todas las tecnologías en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué es diferente esta tecnología? Porque esta tecnología toma decisiones. Es la primera máquina en la historia de la humanidad que toma decisiones. Toma decisiones. Y está tomando decisiones, por ejemplo, si lo sube o baja a Santiago del avión de Pereira. Eso lo decide hoy la inteligencia artificial. No es una operadora, es el sistema. Casi bueno, nos deja sin Santiago para esta conversación. Casi nos deja sin Santiago. Entonces, esto es fascinante porque en este momento las preocupaciones son legítimas. Pero, por ejemplo... La corte hoy, la corte constitucional es detestable porque hacen copy-paste, como se dice en, en inglés. Por, las sentencias de la corte tienen 800 páginas porque los magistrados agarran sentencias anteriores, copian y pegan. Y eso ya es una práctica habitual. No escriben. Y bueno, lo que está pasando entonces en los casos judiciales es, está extremándose pero entonces pero tomemos un caso para comparar con el que dice Lucía con todas las, las preocupaciones en medicina ya hay ya hay pruebas de aplicaciones que diagnostican mejor qué clase de enfermedad en los pulmones tiene una persona diagnostican mejor que los mejores neumólogos o igual los mejores neumólogos hay pruebas estadísticas porque el chat se va se va perfeccionando, se va refinando, va aprendiendo, que es otra cosa terriblemente peligrosa, que esta máquina aprende sola y puede aprender sola. Entonces yo creo que el punto bien interesante, Lucía y Santiago, y, y, y yo, es que nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial como está hoy, y, es, un poco, y es, es muy difícil y fascinante saber cómo va a estar mañana, y mañana puede ser un año, o en 10 años, o en 50 años. Porque llega un momento en el cual la inteligencia artificial puede fallar mejor que los jueces. Claro, eh, ¿Sabe pues, el precisamente en el, artículo de, en el artículo de Santiago en Razón Pública, pues él habla de, de un plazo en particular de cinco años. Dice, dice, no es posible para los próximos cinco años una inteligencia artificial general. Estábamos, vamos a escuchar a, a Santiago. Eh, porque estábamos hablando precisamente de, esa, de, de ese recurso que tiene en algún momento de crear, de crear relaciones y de simular afectos. Pero entonces, ahora quiero preguntarle sobre sus propias equivocaciones, las carencias, las falencias de la inteligencia artificial. Lo que usted mencionaba también en su artículo como las alucinaciones. ¿Será que eh, es posible además del recurso de la inteligencia humana, poder detectar eso cuando se está equivocando la inteligencia artificial o cuando puede estarnos engañando a nosotros? Sigo con Lucía. Bueno, esperamos que Santiago, hablando de tecnología, y la, la tecnología nos falla. Bien, eh, creo que en la discusión sobre alucinaciones, eh, yo creo que hay que hacer una crítica previa, ¿no?, al uso del término porque estamos empleando un término asociado a un fenómeno de la mente, eh, un fenómeno en el que hay errores de percepción, ¿no?, en donde se envían señales a la mente que esta interpreta de manera errónea, eh, y creo que estamos sugiriendo sin quererlo que la máquina piensa, percibe, siente, ¿no?, porque los errores de percepción están mediados por nuestros sentidos, tacto, la vista, el gusto, el oído. Eh, creo que hay que partir por, digamos, correr el, el, el velo de antropomorfización o humanización de la máquina y más bien hablar de errores, ¿no? Errores en donde una herramienta produce predicciones, predicciones que pueden ser o no ser, Verdaderas. Cuando alucina, su predicción es equivocada y se aleja de la consulta o pregunta inicial del usuario. Y en vez de hablar de mi pregunta sobre el mejor café en la séptima, en Bogotá, termina hablando sobre eh, alunizajes en Venus. ¿No? Entonces hay que tratar de digamos, aproximarnos más cuidadosamente a, a estas discusiones. Y desde luego que tu pregunta es muy importante, ¿cómo mejorar nuestra capacidad para detectar qué es producto de la máquina y qué es fruto del intelecto humano? Yo creo que esto implica arduas tareas de alfabetización que ya Santiago advertía en su columna, y que tiene que ver no solo con la alfabetización en el uso de tecnologías digitales, sino mucho más ampliamente la alfabetización mediática e informativa. Hoy por hoy nos cuesta en Internet distinguir qué es una noticia falsa y qué es una noticia con contenido verídico, ¿no? Esto suma a ese reto. Y la tecnología por ahora puede estar ayudándonos a detectar cuándo se ha usado una inteligencia artificial o no para producir un artículo académico o una nota de opinión para un gran medio. Pero puede que más adelante la tecnología ya no tenga esa capacidad, que es algo que advierte, de hecho, el director de OpenAI, que es la empresa desarrolladora de esta herramienta, porque los sistemas cada vez van a lograr un desarrollo tan sofisticado que la máquina no va a poder incluso hacer esta diferencia tan claramente. Y ahí es donde la tarea de alfabetización cobra relevancia y sentido. Vamos a... A continuar ahora con el tema eh, muy importante y ya eh, hablando de cómo a través de la herramienta de la tecnología se podría eh, detectar si, por ejemplo, eh, una respuesta está siendo dada por inteligencia artificial y también poderle encontrar esos errores, esas alucinaciones. Y hablaba también de la importancia de la alfabetización. Ahora, eh, en cuanto a, la, a los riesgos que tiene sobre el mercado laboral, eso es una gran preocupación. es ¿Podrá reemplazar, podrá desplazar a trabajadores calificados de sus funciones? Esa es una pregunta que no nos deja dormir a muchos. <risa> Bien, yo creo que lo primero que hay que decir es cómo las predicciones de hace quizá 15, 10 años sobre la influencia de la inteligencia artificial en el trabajo fueron equivocadas y hoy se han tenido que ajustar a lo que en verdad, el escenario en el que nos ha puesto ChatGPT. Antes se había hecho una predicción según la cual los trabajos menos cualificados iban a ser los primeros en ser reemplazados, sustituidos. Hoy día, la introducción o la, el uso amplio y libre de una herramienta como ChatGPT ha instalado en otro sentido la conversación, en tanto que los primeros trabajos que van a ser afectados son los de producción intelectual, los que se hacen frente a un computador, en tanto que están digitalizados, van a ser aquellos en los que más fácilmente ChatGPT pueda apoyar en la realización de tareas o sustituirlas por completo. Quizá él, la persona que trabaja en el ámbito de la salud atendiendo enfermos o la persona que recoge la cosecha en el campo o la persona que está haciendo tareas de vigilancia van a ser las labores menos impactadas, al menos por ahora. Pero las tareas de producción del intelecto están siendo, digamos, Objeto de amenaza, según una publicación reciente que trata de analizar cuáles van a ser estas tareas más impactadas. Seguro que las de producción de textos y análisis jurídicos, las de producción de código de programación, incluso los trabajos creativos quizás van a ser los primeros en ser impactados. Y algo que preocupa especialmente de los trabajos creativos, y es que son trabajos que antes de la llegada del chat GPT, ya estaban en condiciones de precarización, ¿cierto? La llegada de esta herramienta puede profundizar o amplificar esos efectos en una fuerza laboral en donde las condiciones de trabajo no son óptimas. Pero pensemos fuera del ámbito del chat GPT, cada que llega una nueva tecnología hay impactos profundos en la manera en cómo conseguimos las relaciones de trabajo. Pensemos, por ejemplo, cuando llegaron las primeras aplicaciones de domicilios a nuestra vida y tuvimos que empezar a pensar de manera diferente la relación contractual del domiciliario con la empresa para la cual trabaja, pero no hay una relación de dependencia, pero hay un cierto carácter de autonomía, pero también hay una intención de recibir un cierto margen de protección por parte de esa empresa. Creo que los retos en el ámbito laboral no son nuevos. Cuando llega una tecnología, hay preguntas nuevas. La legislación desde luego tarda en llegar por su naturaleza paquidérmica, pero a, habrá que dar estas discusiones. ¿Cuál es el futuro del trabajo que queremos? ¿Cuáles son los empleos que sin duda vamos a querer proteger sí. en tanto que ya estaban precarizados? Creo que por ahí van a ir las reflexiones o al menos las que deberían poder importarnos. Bueno, quiero preguntarle a Santiago Villegas Ceballos, frente al tema, si al tema laboral, parece que lo vamos a escuchar bien, al tema, la preocupación del mundo, frente al tema del de reemplazo de los trabajadores y, de, y sobre todo del trabajo cualificado. Claro. Espero esta vez me escuchen, ¿no? porque llevo tres intentos. Muy bien. Eh, en, lo laboral, en lo laboral como en lo demás hay un asunto clave, eh, Darío, y es que es, es, esta tecnología recién se está masificando, entonces estamos viendo estudios eh, que tienen miradas muy parciales. Sabemos que eh, con las tecnologías en general cambia el mundo del trabajo. Ha cambiado antes y cambiará esta vez. Los cálculos de algunos dicen que hay trabajos hasta el 80% de ellos serán automatizados y lo curioso es que tienen que ver con los trabajos que más eh, énfasis cognitivo tienen, por ejemplo los programadores, por ejemplo justamente los abogados, es decir aquellos que exigen por ejemplo leer mayor cantidad de textos sintetizar mayor cantidad de textos eh, y en eso es muy bueno el modelo de lenguaje, pero por otro lado eh, existen organizaciones del tamaño de la OIT que nos dice que están en riesgo más de 300.000 eh, áreas laborales, pero que también existe la potencial creación de 3 millones y medio nuevos empleos. Entonces, eh, aquí estamos recién explorándolo. Hay que leer, como decía Lucía, con una mirada crítica, muy crítica, cada noticia que sale sobre inteligencia artificial. Estamos viendo un montón de mitos, estamos viendo un montón de preocupaciones y esto, Hernando, concuerdo contigo, no solamente va a hacer que redefinamos la forma en la que trabajamos, sino que va a hacer que nos redefinamos como humanidad. Creo que vamos a tener que preguntarnos en un momento cercano hasta dónde lo humano es humano y hasta dónde la máquina es máquina. Y precisamente en ese juego de palabras y de, y de realidades, tenemos que ver si esta máquina de la que estamos hablando tiene componentes humanos, si en las capas de la producción de este contenido hay de todas maneras intervención de humanos. Yo, mira, yo, eh, creo... Sí, claro. quiero, quiero eh, ah. escuchar a Santiago aprovechando este momentico de, de... Ya vamos, Hernando. Claro, de buena conectividad, ¿no? lo, lo lamento, sí. aquí estamos. Qué pena, Hernando, ahí. Mira, es que, por supuesto, eh, hay, hay, una, hay, una, hay una línea de tecnología que se está desarrollando en paralelo, o, o mejor, digamos, toda una serie de disciplinas que nos hacen pensar en algo que es llamado el transhumanismo. El transhumanismo es ese momento en el que la especie humana eh, se integra con tecnologías, entonces estamos viendo como el mismo Elon Musk que recién hace unos días acaba de lanzar su propia empresa de inteligencia artificial, está trabajando en una empresa que inserta chips directamente en el cerebro para darnos propiedades telepáticas, entonces por qué no pensar en que en unos años muy, muy probablemente nos estén ofreciendo la posibilidad de procesar lenguaje, al nivel que las inteligencias artificiales que hoy vemos procesan lenguaje. La pregunta es, ¿ahí dejaremos de ser humanos? ¿Ahí seremos uno con esa inteligencia artificial? ¿O lo que haremos entonces ya está sujeto a los derechos de una máquina y no a los derechos de un humano? ¿cierto? Es, es un momento fascinante, Hernando, para sí, vivir sí. en la humanidad, porque sí, esas sí. preguntas no nos las hacíamos hace apenas dos años. Sí, Hernando. No, no, digo que es asombroso, no. yo iba a hablar simplemente porque Santiago no estaba, yo, estoy, yo, yo no sé de esto, pero bueno, pero, pero realmente yo creo que esto es fascinante porque esto es una de las preguntas filosóficas más viejas e insolubles de la historia de la humanidad, es un problema sin respuesta. ¿Hasta qué punto los seres humanos somos libres? ¿O hasta qué punto las decisiones que tomamos están condicionadas por una serie de procesos? Es una discusión que está, por ejemplo, en los laboratorios, se sabe un nanosegundo antes de que una persona escoja chocolate o vainilla que va a escoger chocolate eso se sabe en la neurociencia y es una cosa terrible porque significa que el libre albedrío no existe lo que existe es una cantidad enorme de señales que uno procesa en el cerebro que son varios miles de millones de, de, de células y uno los procesa y toma una decisión esta máquina la inteligencia artificial toma decisiones y si llega a tener la misma capacidad de tener la misma información y de complejidad que el cerebro humano, realmente Santiago se vuelve muy difícil distinguirlo del ser humano. Sí, yo quería ver, Hernando, precisamente, eh, era también lo que le preguntaba a Santiago ahora, ¿qué tan absolutamente máquina es esta máquina? ¿O es completamente máquina? Claro, pues es que máquina. esa es una definición, Claro. Y es una definición filosófica, justamente Hernando da en el punto, porque si la máquina, partiendo de otra idea que mencionaba Lucía, es que nosotros ni siquiera estamos seguros de cómo aprende hoy la máquina. Es decir, los algoritmos de Deep Learning son algoritmos que le dan, le dan una cierta libertad de aprendizaje a la máquina. Esa libertad es probabilística, pero significa que está aprendiendo más o menos imitando la forma en la que los humanos aprendimos, que es influido por una cantidad de un corpus cultural, educativo y lingüístico que hemos producido. Pero entonces, si, si la máquina está aprendiendo como aprendemos nosotros y está buscando sus propios caminos para ese aprendizaje, eh, eh, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es humana, ¿cierto? ¿Hasta dónde también es humana? Eh, recién lo ponía, lo ponía la profesora Beatriz Campillo en una conferencia a la que nos invitaron, una especialista en ética, eh, hacía la pregunta de eh, cuando Dubái, perdón, o, o, o Emiratos Árabes le da la ciudadanía a Sofía, a esta robot, ¿cierto? Eh, ¿Qué significa eso en términos jurídicos, cierto? ¿Qué significa? ¿Es ciudadana? Entonces, ¿una inteligencia artificial puede ser ciudadana y puede tener derechos humanos? Entonces, esas preguntas pues que nos las empecemos a hacer es la clave, porque todavía hay un cierto nivel de reconocimiento de los parámetros de una inteligencia artificial, pero eso se va a acabar pronto, ¿cierto? Eso se va a acabar pronto. Yo no quiero perder la oportunidad de preguntarles a ustedes y pedirles al mismo tiempo una recomendación. Creo que en el campo de la, de la docencia y de la academia es donde hay un gran reto para que eh, los profesores podamos... Detectar esos casos de trabajos hechos por el chat GPT. Si todo, es, eh, si todo es desarrollar el sentido crítico o agudizar nuestra capacidad de análisis, pues nos va, a, nos va a costar muchísimo trabajo. ¿Qué otra herramienta o contrainteligencia puede haber para esto? Y le pregunto primero a Santiago y después a, a Lucía. Pues lamento que esté acaparando esta última parte, Lucía, por la conexión y Hernando, pero me encanta escucharlos, igual los he escuchado muy bien, aunque no he podido hablar. Miren, eh, no hay, y bien lo decía Lucía, no hay certeza absoluta en ninguna máquina hoy, incluso hoy, que me pueda decir eh, que algo está siendo asistido por una inteligencia artificial. Es decir, ustedes pueden incluso usar la misma que lanzó OpenAI, que es la empresa que creó el chat EPT, ellos tienen una máquina que detecta la probabilidad de que un texto sea creado con inteligencia artificial. Y resulta que no, no es, no es perfecta, no es perfecta. Entonces, eh, Darío, el camino es difícil, el camino es complejo, pero el pensamiento crítico, la alfabetización mediática e informacional... El transformar las formas en las que evaluamos, es que llevamos mucho tiempo diciendo que no podemos evaluar la memoria, que no podemos evaluar eh, el, el, los, los pensamientos desconectados, tenemos que empezar a evaluar la transdisciplinariedad, la capacidad de conectar mundos, que eso no lo hace también la máquina, sí, lo intenta hacer, pero el, el desarrollar, nuestra empatía como humanos, nuestra capacidad de reconocer al otro más allá de su conocimiento y reconocerlo desde su ser, es algo que hoy nos pone en ventaja. Y si la educación nos ayuda a llegar a esos niveles, no necesitamos detectores de plagio. Vamos a tener una forma de evaluar objetiva y crítica a nuestros aprendices. ¿Y qué dice Lucía? Bien, yo creo que... Antes que poner el foco en una herramienta para detectar el trabajo de otra herramienta tecnológica, yo me enfocaría en la importancia de que tanto docentes como estudiantes puedan apropiarse de manera crítica de las tecnologías, reconocer que pueden y que no pueden hacer, ¿no? ¿Cuál es el uso responsable que se quiere de una herramienta que deberíamos pretender que sirva como soporte al aprendizaje y no como eh, sí, sustituto ¿no? de los procesos de, de, de aprendizaje en el aula. Creo que así como tuvimos una crítica hace mucho tiempo en el aula sobre cómo los procesos de aprendizaje por memorización no llevan a ninguna parte, quizá ahora haya que tener otra conversación igual de sensible sobre cómo los procesos de aprendizaje mediados por el uso de tecnologías que apoyan el aprendizaje no pueden tener cierta utilidad y quizá también haya que conversar sobre cómo este tipo de tecnologías en el ámbito educativo puede tener un impacto muy desigual, porque en países como el nuestro, Colombia, la educación, es un privilegio, la buena educación sigue siendo privilegiada no para la clase más privilegiada. Quizá el uso más crítico, el uso más benéfico, el uso más potenciado de esta herramienta se ven en esos, en esos entornos educativos en los que ya se cuenta con un nivel de apropiación extenso de tecnologías en el aula, en donde docentes cuentan con una amplia formación para sacarles el mejor provecho y existe un rezago en cambio para las escuelas y para el aprendizaje en la educación menos privilegiada, en la educación en la ruralidad, por ejemplo. Eh, creo, que, sí. creo que hay que ver también con estos ojos de, de desigualdad cuál es el potencial que tienen las tecnologías, dependiendo de qué contexto estemos hablando. ¿no? Hace algunos años, cuando estaba en discusión, eh, precisamente Wikipedia y la, la aparición de Wikipedia, uno de los fundadores de este otro instrumento decía yo no le creería wikipedia por el margen de error tan alto creo que por lo que les escucho todavía estamos dentro de esos márgenes de error suficientes para tener cuidado con esta herramienta del chat gpt es pues, bueno eh, que lo mencionas, Darío, sí. y, y perdóname, te interrumpo ahí, pero hoy Wikipedia es una fuente absolutamente confiable, tan es así que han creado variaciones de, del chat GPT que solo se alimenta de Wikipedia para responder tareas, porque Lucía dio en el clavo, aquí hay una brecha, una brecha enorme eh, de dificultades, digamos, en términos de, de la alfabetización digital en Colombia, pero también de infraestructura, entonces no podemos pretender que una herramienta que depende de conectividad plena, como es ChatGPT, se convierta en una herramienta del uso cotidiano en el aula. Pero sí podemos empezar a hackear el sistema. ¿ya? Y hackear el sistema se hace, por ejemplo, descargando Wikipedia a computadores muy viejitos, que se puede descargar completa Wikipedia, y se puede poner un intermediario, un modelo de lenguaje, que sea la interfaz, es decir, con la que yo le pueda preguntar exclusivamente a Wikipedia. Si yo le enseño a los chicos, si empiezo a enseñar a los chicos cómo usar estas herramientas para hackear el sistema, es decir, para que su cotidianidad se vuelva un reto, esto puede ser una forma muy interesante de desmitificarlo y de lograr crear ese pensamiento crítico que tanto necesitamos. Entonces, por lo visto, Wikipedia ya corrigió entonces esas carencias y seguramente... Total, ¿Esta herramienta también irá corrigiendo las carencias que tiene? Hay que, hay que decir algo, Darío, y eso es muy importante que lo mencionaba Lucía ahora. El asunto con, con ChatGPT y con los modelos de lenguaje es que no son herramientas para responder preguntas. No son herramientas para dar datos fácticos, como sí lo es una enciclopedia como Wikipedia, que está diseñada para poder eh, detectar los hechos. Estas herramientas son, son como, como decía un filósofo de principios del siglo pasado, son loros estocásticos, es decir, son básicamente unos pajaritos que hablan y hablan y hablan y escupen palabras y que en algún momento probabilístico van a escribir un Nobel, ¿cierto? Pero por ahora, básicamente escupen palabras. Entonces, bueno, esto no es para responder preguntas. ¿sí? Esta respuesta de Santiago debió casi que haber quedado al comienzo del programa cuando estábamos buscando definiciones, pero todavía no teníamos esta calidad de audio con él. Y hay algo que, que además dice Santiago en su artículo, yo recomiendo los artículos de ambos en razón pública, no es inteligencia, es un mecanismo de predicción. Tal vez se le está atribuyendo demasiado al decir la palabra inteligencia. Absolutamente. Es que, es, que, es que no sabemos ni siquiera, Darío y Hernando, qué es la inteligencia humana, para ir a decir que una máquina es inteligente. Entonces, si no estamos de acuerdo en, en la definición de inteligencia humana, no, no podemos ponerle ese adjetivo a una máquina. Es una máquina predictiva que tiene una capacidad de memorizar enorme, ¿sí? que aprende de muchísimos contextos más que nosotros, pero finalmente es probabilística, estadística y matemática. Doctora Lucía, muchas gracias. Eh, es Lucía Camacho. Toda su, la sinopsis de su hoja de vida estará al terminar este programa. Invitamos también a que se suscriban, a que vean los anteriores y a que vean los próximos. Quiero recomendar su artículo en Razón Pública, Justicia, Más Allá del Entusiasmo, el chat GPT. Y la revolución digital. Y muchas gracias también a Santiago Villegas Ceballos, que es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia y escribió en Razón Pública cuando la inteligencia artificial reescribe la cultura. Guía para navegar la era de la inteligencia artificial. Guía, ¿no? Tengan eso en cuenta. Muy bien, Hernando, muchas gracias también por haber estado con nosotros y lo estamos viendo bien aquí al... Así un verdadero placer, Santiago. es un placer intelectual conversar con personas tan calificadas sobre un tema tan interesante, Darío. Yo creo que esto lo podríamos repetir muchas veces, porque repito, yo creo que este es el tema del siglo. Eso, es el un para tema, de la, de la, un tema de la humanidad. Que estoy feliz con el tema. tema de la humanidad que además cambia. <risa> dentro, sí. de, dentro de un mes ya estaremos hablando de cosas nuevas, de desarrollos nuevos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. a ustedes. Nos vemos pronto. Espera, un abrazo.